Y es que llega la Navidad y ¡zas! Colocamos una gran estrella sobre los cielos del portal. Los hombres y mujeres de ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía miramos y estudiamos el universo cada día del año. Por esta razón, queremos desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Por un año lleno de ciencia, os deseamos felices fiestas.